Hola, Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy, pues, les enseñaré una página donde podemos descargar miniaturas de YouTube. En la cual les dejaré el link en la descripción del video. Como ven, dice que es una aplicación web donde puedes ver y descargar miniaturas de vista previa de YouTube, sus formatos son actualmente. HD, HQ, 1084K. Esto es sencillo de hacer nada, tendremos que pegar la URL de un... Videl, yo tengo la URL de un video que un amigo mío youtuber que se llama Artedor, si les... Interesa mirar su canal les dejaré el link abajo del video. ¿Vieron? Es muy fácil nada difícil tíos. Hay muchas resoluciones que podemos elegir, pero en mi caso digo el 1080 Full Resolution porque se ve mejor. Si les gustan mis videos, no se olviden suscribirse y activar la campanita, además si quieren también, sigan mis otras redes sociales.